Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos al canal Velira. En este video aprenderás o practicarás 40 adjetivos en la lengua alemana y podrás ver de qué forma te puedes memorizar estas palabras de forma eficiente. Los kids! Si es tu primera vez en el canal Tonabelira, te doy la bienvenida. Mi nombre es Daria Rosy, aquí nos enfocamos en el estudio de idiomas, por ejemplo, de la lengua alemana, de la lengua inglesa, paso a paso. Si estás en el proceso de estudio de una lengua, suscríbete a este canal, haz un clic a la pequeña campanita abajo para que te llegue el aviso de los últimos videos. Este video va a ser un video práctico, un video donde podrás aprender vocabulario y también donde te quiero dar un tips cómo puedes aprender o adquirir vocabulario que son adjetivos. Vamos a ello. Vamos a repasar una lista de adjetivos y acá viene el tip importante. Cuando aprendas vocabulario que son adjetivos es bastante eficiente, es bastante útil si te aprendes no una palabra suelta sola, sino la empaquetizas la juntas con otra palabra y creas algún tipo de contexto. Vamos ahora a ver el contexto en cuanto a los adjetivos, aprendiendo, repasando un adjetivo con su opuesto. Y así de inmediato puedes generar una fusión entre dos palabras y entender su relación que tienen y de forma automática adquieres el doble en cantidad de palabras. Primera pareja de adjetivos. Alt y Jung. Alt y Jung. Alt es para una persona vieja, algo viejo. Jung es joven en cuanto a la edad. Alt und jung. Alt und neu. Alt und neu, que es viejo y nuevo. En cuanto a un objeto, por ejemplo, una ropa que es vieja o es nueva. Alt und neu. Alt, neu. Altmodisch und modern. Altmodisch und modern moderno y viejo, anticuado, anticuario, altmodisch. Altmodisch und modern. Angenehm und unangenehm. Angenehm, unangenehm, que es cómodo y incómodo. Cómodo, incómodo. Angenehm, unangenehm. Muchas veces los opuestos en adjetivos tienen el un- como un prefijo de un antes del mismo, de la misma palabra angenehm y se crea el opuesto. Angenehm, unangenehm. Anwesend, abwesend, que es presente y ausente. Anwesend, abwesend. Anwesend, abwesend. Bekannt, unbekannt, nuevamente un opuesto que se crea con un, que es conocido, Desconocido. Bekannt, unbekannt. Bekannt, unbekannt. Bequem, bequem, unbequem. Bequem, unbequem. Cómodo, incómodo. Bequem, unbequem. Breit und eng. Breit und eng. Ancho y estrecho. Breit und eng. Dick und dünn. Dick und dünn. Gordo y flaco. Dick und dünn. Eckig und rund. Eckig, rund. Quadrado y redondo. Eckig und rund. Fleißig und faul. Fleißig und faul, que es trabajoso y flojo. O trabajador y flojo. Fleißig und faul. Frei und besetzt. Frei und besetzt, que es libre y ocupado. Frei und besetzt. Fröhlich und traurig. Fröhlich, traurig, que es alegre y triste, fröhlich und traurig, geduldig, geduldig und ungeduldig, geduldig, ungeduldiges, patiente, impatiente, geduldig, ungeduldig, gefährlich, ungefährlich, gefährlich, ungefährliches, peligroso, y no peligroso. Gefährlich, ungefährlich. Geschickt und ungeschickt. Geschickt, ungeschickt. Que es hábil y no tener habilidades en cuanto a lo manual. Geschickt, ungeschickt. Gestresst, gestresst, entspannt. Gestresst, entspannt. Que es estresado, y relajado, gestresst, entspannt, gesund und krank, gesund und krank, es sano, enfermo, gesund und krank, glücklich und unglücklich, glücklich, unglücklich, feliz, infeliz, Glücklich, unglücklich. Gross und klein. Gross und klein. Grande y pequeño. Gross und klein. Y con esto ya repasamos 40 adjetivos simplemente al hacer parejas de opuestos. El mensaje aquí importante, el tips práctico importante acá es cuando aprendes o quieres aprender vocabulario que son adjetivos, que son características para describir. Junta una palabra con su opuesto y así haces un paquete, haces una pareja de palabras y de inmediato te aprendes dos palabras de una y trabajas en aprenderte esa pareja en conjuntos y eso te va a servir en muchos contextos y así aumentas de forma mucho más veloz tu vocabulario. Cuando haces la parte de memorización de vocabulario siempre es más potente si le puedes agregar un audio, si le puedes agregar una imagen visual. Entonces, un ejercicio que puedes hacer con este video es que lo dejas correr miras la forma de escribir, miras las imágenes y así el ingreso de ese nuevo vocabulario a tu cerebro y a, a tu conocimiento se hace de forma mucho más eficiente y mucho más completo. ¿Qué pareja ahora después de repasar esa lista de 20 parejas, qué pareja de, de adjetivos se te quedó? Puedes dejar abajo en los comentarios eh, si una de las dos ya te quedó de inmediato ingresado en tu conocimiento. Si te gustó este video, si te fue de utilidad, dale un like y suscríbete al canal si no estás suscrito todavía para recibir más tips de estudio, más tips de aprendizaje de otra lengua. Yo me alegro mucho vernos en el siguiente video. Bis zum nächsten Mal.